Bueno, el próximo domingo 26 de marzo se va a realizar el lanzamiento del programa Un Niño, Un Instrumento, aquí en Juan Lacase. Para contarnos, bueno, de qué se trata este, esta iniciativa, justamente estamos en contacto con Gustavo Irrazábal, de la Comisión de Cultura del municipio de Juan Lacase. Buenos días, Gustavo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Darío, buen día, buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por, por atendernos y bueno, de qué se trata esta esta actividad que se va a desarrollar conjuntamente con otros coros, eh, bueno, con entrada libre el próximo domingo, lanzamiento de Un Niño, un instrumento de, del Sodre. Sí, este programa del Sodre llega a Juan Lacase eh, es un programa que busca capacitar a niños y a jóvenes en, en instrumentos musicales de tipo orquestales en este caso vamos a empezar con la capacitación o los lo cursos digamos de instrumentos de cuerda después se irán sumando los otros instrumentos ¿no? pero en principio vamos a arrancar con los instrumentos de cuerda con trabajo, cello, violín, eh, bueno guitarra también va a haber este, el programa un niño un instrumento eh, consta de, de un apoyo del SODRE con profesores eh, capacitados, ¿no? porque son músicos del SODRE, y las clases se, se dan gra gratis. O sea, el niño o el adolescente simplemente tiene que tener las ganas de querer aprender. Después nosotros le brindamos las clases gratis por intermedio del SODRE y también por intermedio del SODRE se le, se le presta el instrumento que el niño quiere aprender o el adolescente quiere aprender. Esto es... Muy importante porque hoy en día si uno quisiera aprender, por ejemplo, violín, debería de comprarse un violín que ya tendría un costo de ponerle mil pesos y aparte debería conseguir un profesor que debería pagarlo. Entonces esto lo que hace es eh, llegar a toda la población con, con igualdad, digamos. Que todos tengan la misma oportunidad de aprender los instrumentos que deseen de, de la orquesta. Bien, este domingo, Esto, en esta instancia, todo todo aquel niño que quiera o que manifieste ganas de Todo niño, de participar, toda que quiera, va el domingo al EPI, el Espacio Público Integrador, la ex plaza de deportes, y allí va a haber un stand de inscripciones. Entonces nosotros el domingo mismo vamos a estar tomando las inscripciones. Bien, perfecto. En, esa, después, en esa instancia solo se van a inscribir para después, eh, eh, posteriormente, arrancar con las clases, digamos. Claro, solo se, van a, solo se van a inscribir y después va a estar abierto el periodo de inscripciones eh, aproximadamente dos semanas más o menos Perfecto. después del evento, ¿no? Porque bueno, puede por hacer que algún niño no haya ido a ese evento o algo y se, se quieran anotar después que lo pueden hacer mediante las redes de la Comisión de Cultura. Bien. Tanto sea en Instagram como en Facebook, que es Cultura Juan La Carta. ¿Dónde serían Así, las, cl las clases, Gustavo? es que en este momento lo que nosotros tenemos es para iniciar en el anexo al municipio pero depende de la cantidad de alumnos que se anoten que vayan a participar por eso es que primero vamos a lanzar el, el periodo de inscripción depende de la cantidad de alumnos es donde vamos a ir las clases se van a dictar dos veces por semana perfecto ¿de qué edades sí, estamos por ejemplo, hablando? Si se bien, ¿eh? ¿de qué edades estamos hablando? y estamos hablando de desde los ocho a los 18 más o menos, pero bueno, si hay uno un poquito más grande que tiene 19 o 20 y quiere aprender a tocar el violín, eh, ta, también se puede incluir. Y para abajo, menos de 8 años, a no ser que el niño sea capaz de, de poder eh, leer o escribir y entender el tema de las partituras, eh, se aconseja que sea a partir de los 8 años, que es cuando ya adquirieron ese conocimiento en la escuela. Bárbaro. Que para inscribirse tienen que llevar la cédula nada más. Y tienen que estar acompañado de un mayor. Bien. Bueno, además... El porque el niño, el niño solo de por sí no... Sí, sí, claro, o sea, claro, Sí se puede anotar, pero no tiene validez. Porque, viste que a veces un niño se puede anotar porque le gusta, pero en realidad después no puede ir o algo. Tiene que ir acompañado de un mayor. Perfecto. Y en el momento de, de empezar las clases, si no tiene el instrumento, la persona mayor o la familia o el responsable del niño es quien va a firmar el, el, el, el convenio, digamos, del préstamo del instrumento. Porque después el niño se lleva el instrumento a la casa para tenerlo en la casa, practicar y esas cosas, ¿viste? Entonces el instrumento se va con el niño y, y vuelve cada vez que tiene clase. Esto para que vayan practicando y se vayan haciendo, digamos, el niño y el instrumento uno solo, ¿no? Bien, recordar ahora a la que empiezan las inscripciones en el EPI este domingo 26 de marzo. A partir de las 18 horas comienza el evento. Comienza con el coro Encanto Vocal de Javier Pautazo. Ellos son los que van a abrir el domingo a las 18 horas. Después del coro Encanto Vocal viene el coro Raíces. Después del coro Raíces viene el coro Municipal de, de Colonia, que también es un buen espectáculo. Y cerramos con la frutilla de la torta, digamos, que es la Orquesta Juvenil del Sodre, que va a tocar en vivo alrededor de las siete y media más o menos del domingo y es un espectáculo de primer nivel, ¿no? Muy pocas veces visto en el interior y son más de 40 músicos en escena que, que van a estar ahí en el EPI. Bueno, y tal vez en un futuro, ¿por qué no? Muchos la, en, eh, jóvenes lacasinos puedan estar integrando esa orquesta. Es la, es la idea. La base es formar un núcleo orquestal acá en Juan Lacaze que pueda servir para nutrir a la Orquesta Juvenil del Sobre. Porque esto es un proceso, ¿no? Uno empieza a aprender, se hace con el instrumento, después empieza a hacerse con el tema de la orquesta y ahí van subiendo. Entonces quienes empiecen hoy a capacitarse tienen la chance de más adelante, cuando aprendan y toquen, ser parte de la Orquesta Juvenil del Sobre. Ya ahí eh, es un paso más grande, ¿no? Porque es la posibilidad de poder ingresar a al sobre como músico, ¿no? Bien, bueno, para finalizar esta iniciativa que, bueno, lo llevo adelante la Comisión de Cultura del municipio de Juan La Lacase. Reiteramos que es con entrada libre. Eh, ¿Dónde más se puede obtener información sobre las inscripciones y demás que hoy ya lo mencionabas? ¿En qué páginas? Cultura Juan La Lacase. Tanto en Facebook como en Instagram nos buscan ahí, Cultura Juan La Lacase, y nos escriben y ahí ya, ya podemos brindarle toda la información. O si no, bueno, en el municipio pasan y en el anexo ahí preguntan y les le van a informar también es importante destacar que nosotros como Comisión de Cultura hacemos toda la gestión y, y acompañamos todo este desarrollo del programa pero es gracias al municipio o sea, al alcalde y a sus concejales que esto se puede desarrollar no porque ellos eh, tienen gran parte de, digamos del apoyo económico para que esto salga adelante nosotros hacemos toda la organización y hacemos todo todo el tema de, de de esto, de mover el programa y bueno, llevarlo adelante pero quien financia esto es en gran parte el municipio de Juan la Cárcel con el alcalde y su concejal Perfecto, bueno, Gustavo y Raza, muchas gracias y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchas gracias Darío y un abrazo grande por y gracias por siempre darnos un espacio ahí para poder difundir la cultura de Juan Cárcel. Lo que nos conecta está aquí Emociones, música, diversión, música en el aire, conducción, Darío Izaguirre.